Hola chicos, buenos días, buenas tardes, ahora he comido, así que tengo que decir, buenas tardes, ¿qué tal estáis? Eh, hoy os voy a mostrar el trabajo que hacen los constructores, están de nuevo, ¿por qué están? Porque el trabajo que hicieron aquí arriba no funcionó en cuanto a poner baldosas, y entraba el agua. De hecho el agua ha entrado dos años, arriba, aquí, bueno hacia abajo, hacia nuestro dormitorio y no molaba, no molaba y no molaba. Intentábamos hacer cosas pero no funcionó. Así que al final han venido los constructores y están haciendo un trabajo increíble. Vamos a ver un poco de lo que han hecho. Vale, pues aquí se ve, lo que han hecho aquí es que han pintado, se puede ver el negro allí, el color negro, han pintado, oh mira, mejor, han pintado todo el suelo con un, una pintura plástica impermeable, luego han puesto la tela asfáltica que se ve allí. Y esta mañana han estado quemando o calentando la tela para que se pegara al, al suelo. Ahora están poniéndome una capa de, de cemento, de, de, de hecho no, de, de hormigón. Eh, y va, se va a secar y luego encima van a poner las baldosas. Así que imposible que entre el agua de hecho el hombre ha dicho eh, es como ahora es como una piscina impermeable totalmente así que estos tres chicos el chico que trabaja allí se llama David es rumano son tres rumanos eh, trabajadores y de calidad nunca he visto mejores trabajadores la verdad dicen vamos a ir y están Hacen el trabajo, trabajan rápidamente, eh, no son caros y luego se van, se van y, y trabajan limpiamente, que es lo que me gusta más. Y bueno, ¿qué, qué puedo decir? Estoy, estoy muy muy contento con su trabajo, la verdad, muy contento con su trabajo y para el futuro son ellos, eh. ellos van a hacer el trabajo mmm, que haga falta en el futuro. Estoy muy, muy, muy contento a mí, allí, David, mira. Los vi eh, cuando estaban trabajando aquí arriba, en, eh, por la calle, haciendo un muro. Y, y cuando hago footing, bueno, cuando hacía footing, miraba su trabajo y pensaba, uh, estos hombres trabajan bien. Estos hombres son buenos trabajadores. ¿Cómo se sabe? Porque están cada mañana haciendo su trabajo limpiaban cada vez que terminaban limpiaban entonces no no era como eh, una obra de tra trabajo sabes con suciedad y... no no súper limpios súper rápidos y, y eh, son de fiar sabes de dicen una cosa y hacen una cosa me encanta me encanta así que eh, ahora vamos a tener un hecho seco entonces yo soy muy fanático de del equipo de david entonces muchas muchas gracias david sois la hostia la hostia bendita hasta luego chicos nos vemos la semana que viene hola estoy grabando sí. el trabajo aquí estamos qué tal Bien. estáis haciendo la, la todo todo a la vez ¿eh? la lechada también Estabas pensando en eso, porque dijiste que ibas a terminar hoy. Y pensé, ¿y la lechada Pero a la vez, qué guay. Es que mañana va a llover. Sí. Y se, si se llena con agua, no hay manera luego para darla. Claro, claro. Así ya vamos más despacio, pero vamos bien. Qué bien, qué bonito, ¿eh? Sí, muy bonita. Eso estaba hablando. Ajá. Pero no me he dado cuenta yo comprarme eso también. Sí, sí, sí, sí. Ahora, es que he comprado así, imitación madera, pero esto es muy bonito. Pero parece que... Eh, que brillan un poco. No, ahora que está mojado. Ah, por eso. Sí. Qué bien. Muy bien, muy bien. Gracias. Ya Estoy grabando. Joder. Qué bien. bien no? Qué bien. Se se ve fenomenalmente bien. Fenomenalmente bien. Y vais a terminar pronto, ¿verdad? Qué bien, qué bien, muy bonito, eh. Y hay muchos colores distintos en la, en, en la baldosa, en, ¿eh? En la misma. Sí. La, pero a mí me encanta. Luego, es que yo no, no hago fotos de la sombra pero a esto le voy a hacer unas fotos Ajá. para enseñárselo a los clientes, porque esto es muy bonito. Sí. El suelo es muy bonito. Sí, sí. Sí, estoy de acuerdo. Mm. Qué muy bien, muy bien. Me alegro. terminando, ya están terminando